Olis, olis, para poder asignarte un curso en línea de la Universidad Marino Galvez o el semestre en sí al que vayas, tienes que seguir los siguientes pasos. Cuando ya estés en la página principal de la universidad y hayas efectuado todo, tienes que irte a efectuar pagos y generar formulario. Presionas ahí. Cuando ya estés acá, te aparecerá tu información personal y entonces te aparecerán estas formas de pago verdad entonces vamos a la generación de formulario de pago bueno aquí hay diversos para formular eh, los pagos de recuperación aquí es los talonarios de pago puedes descargar este tu talonario de pago en el cual en el semestre que tú vayas aquí en, aquí nos vamos a meter a dire que es el pago de inscripción para el segundo semestre en este caso sería el mío entonces eh, le das clic ahí bueno cuando ya estés acá seleccionas el semestre que vaya en mi caso yo voy en el cuarto semestre pero voy a seleccionar el 2 porque es, es el segundo semestre del año 20, y acá ponemos información eh, acerca de tu carnet. Eh, digamos, el mío es 3650, no sé cuál será el tuyo. Entonces, le das en general diré descargarás tu formulario y te llevará a um, este sistema. Entonces, tienes que ver los cursos que hay, estén acá. Eh, seleccionar todos los cursos antes que ir a un banco y poder efectuar el pago y el dinero que te requiere, ¿verdad? Estamos en la página nuevamente principal porque ya hemos efectuado el pago en el banco, entonces ya podemos asignarnos a un curso o asignarnos al semestre para ser más específico. Entonces, venimos y presionamos asignación de cursos. Y listos, ya te tira esta carpeta de la cual tendrás que llenar tus requisitos, poner tu número de carnet completo. Ok, acá seleccionarás el semestre, como les digo yo voy en el cuarto semestre, pero voy a seleccionar el semestre del año, en el cual el año tiene dos semestres, así que me toca el segundo semestre. Selecciono el año, que es 2020. Aquí, bueno, ¿qué es lo que requerimos aquí? Requerimos el número de... El número que colocarás será el número que te aparece en tu boleta de pago que anteriormente eh, descargaste, ¿verdad? Entonces, aquí ingresas el número. Ok, ya has efectuado eh, los números, nos vamos a asignar. Ok, acá te pide información... De la cual Entonces para poder seguir asignándote eh, a cursos, tendrás tu número de teléfono eh, completo con el cual te registraste en la universidad o personal, ¿verdad? Seguidamente tu correo electrónico, yo te aconsejo que pongas el correo electrónico de la universidad, solo que no le pongas GT, sino que que le elimines la T porque que por algún error eh, no te puedes registrar es cosa de la universidad verdad entonces en tu dirección de residencia tú pon eh, lo que a ti te convenga en mi caso yo siempre cambio de un poquito de residencia así que voy a poner a San Marcos verdad eh, en el departamento de San Marcos y voy a poner un municipio verdad del cual fui Nacida en Concepción de tu APA, pondré. El código postal automáticamente ya te lo asigna. Entonces eh, prácticamente ya, ya todo te corrobora con que todo está bien y te lo marca, ¿verdad? Ten en cuenta eh, que tus datos estén bien y lee despacio. Seguidamente eh, te realizas en registrar y procesar. Ahora eh, dice, los ante te manda la siguiente carpeta que son los antecedentes y asignarse. Por favor lee detenidamente cada uno de estos procesos porque pueden servirte de, de aquí a un futuro, ¿verdad? Eh, lee los seis pasos detenidamente eh, cuando te estés asignando. Tómale foto, toma evidencia de lo que te están diciendo ahí. Ok, entonces le das en continuar. Y te manda todas o sea, las propias asignaciones de los cursos que estarás llevando a cabo. Así que tendrás que eh, presionar, como lo estoy haciendo yo, darle clic ahí y presionar los cursos que quieres llevar a cabo, ¿verdad? Y lee detenidamente. Presionas en asignar cursos. Cuando ya estés en asignación de cursos, te por favor lee lo que detenidamente para poder confirmar tus cursos, ¿verdad? Y, y de ahí presionas en asignar cursos. Ok, ahora te tirará esta carpeta en la cual prácticamente ya estás inscrito, ¿verdad? Ya te dice de cuánto va a ser la colegiatura por los cursos que tú vas a llevar, el semestre al cual estás eh, integrado, verdad, la fecha de asignación, tu nombre completo, tu número de carnet completo y te aconsejo a que descargues tu dire y lo imprimas o le tomes foto o lo guardes en tu computadora como tú quieras pero es importante que tú lo tengas ahí por cualquier cosa por que suceda en la universidad con respecto a tu inscripción espero que te haya servido mucho eh, cómo poder asignarte a los cursos y revisa en tu boleta de descarga que todos los cursos estén muy bien y te aconsejo llamar a la universidad para verificar de que estás prácticamente inscrito por si alguna duda igual te estarán enviando un mensaje a tu correo electrónico revisa tu correo electrónico que ahí te estarán verificando eh, cómo vas todo, haciendo todo el procedimiento o cómo va todo. Para que tú puedas eh, seguir estudiando cómodamente y no tengas alguna dificultad. Ok, eh, muchas gracias por escucharme y seguiré subiendo videos por si te interesa. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale un pequeño like.